Oye, de chucha tu madre. ¡Ah! ¡Toquémola, chucha! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Que se armen los pinches chingadazos. ¿Estás molestando a mis amigos? ¡Muchicaca! ¡Tenemos un incidente! ¿Que estoy solo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Tenemos un incidente! Esa madre, como que te activa el miedo. ¡Pobres a a pelear! Agárrate la putazo, agárrate en la putazo. ¡Agárrate la putazo! ¡Buen intento, paposo. Es mi día de suerte. ¡Prepárate para morir! tu pinche madre! ¡Eco con tu pinche madre! ¡Eco tu Unos momentos después. Oh my god! Wow! no? ¿Tenemos un pendejaurus marsupialis? ¡Tengo miedo! ¿Tú no eres competencia para Yoshi? ¡Otro resto! Toto! Todo terminó, señores. Tengo dos problemas. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Surprise motherfucker. Es mi día de suerte. ¿Qué? Retiro lo dicho. ¿Qué? ¿Estás retándome? Bueno, lo intentamos. Y tú, amigo mío, estás soberanamente No Quedé como un tonto anoche. ¡Mi guarde, hijo de ti! ¡Sal pelear! <risa> ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¡Surprise, motherfucker! Adiós.